Aquí, aquí, Lengua de Trapo. Volvemos con el tema de emprendimientos y seguimos con Guara. Querida Guara, cuéntanos cómo es que has llegado a ser un referente en el ámbito de la economía y del emprendedurismo. Wow, inicié mi primer emprendimiento hace unos tres años antes de la pandemia y pues eh, se llama Musa, mi primer emprendimiento y ganó un capital semilla al iniciar y también el segundo, eh, La Paz Emprende 2019. Actualmente estamos con la aceleradora de up 7 y también con WellEye, de Youth and Leaders of Americans, y pues eh, eso es aquello que me, que me ah, enseñó a hacer más iniciativas. ¿no? Luego eh, tuve un inicio con una asociación juvenil, una organización juvenil que estoy liderando ahora, que también promueve el emprendimiento y también el, los proyectos sociales, eso también me catapultó un poco más en, en cuanto a la experticia y por último, a, actualmente estoy con un emprendimiento igual, en un laboratorio tecnológico que se llama Agrotech que promociona tecnología para la agricultura ¿no? así que eh, creo que esto también me dio mucha experiencia para ser docente en el tema y bueno, me encanta mucho poder apoyar también a jóvenes que quieren iniciar un emprendimiento. Guara, eres toda una líder que tienes los pies bien puestos sobre la tierra y es un orgullo realmente tenerte acá. Sí, cuéntanos, ¿cómo te has atrevido a generar tantos proyectos como los que mencionabas anteriormente, agrotech Musa, Proimpa, entre otros? Ok, <risa> ah, bueno, eh, de hecho Musa... Eh, es algo que realmente estaba soñando desde que estaba en colegio, ¿no? como una cafetería, eh, sin embargo eh, la pandemia me hizo ver que había muchas más necesidades con jóvenes, así que por eso es que inicié la organización juvenil, todo de forma virtual, así que eh, no estaba previsto que iba a crecer tanto. ¿no? Eh, ya luego este año eh, me sumé con algunas personas que están en tecnología y también surgió algo bueno, postulamos y pues eh, ganamos una condecoración. ¿no? Así que esto fue como que algo imprevisto, se tenía el corazón y como verán está todo en torno al emprendimiento y también la alimentación o la agricultura, así que siempre trato de que sea todo alineado y que todo pueda apoyárselo las iniciativas las unas a las otras. Querida Guara, y después de todo esto, ya entrando en otro tema, quisiéramos que nos comentas un poquito cuál es tu percepción del crecimiento económico que se está dando en este último tiempo, desde la época de la pandemia hasta ahora, ¿cómo lo evalúas? Wow, eh, el crecimiento económico ha tenido un, una ralentización, ¿no? está muy, eh, de hecho creo que el comercio informal ha aumentado demasiado y esto porque ha, ha habido mucha cantidad de desempleo, muchos despidos, eh, posiblemente todavía no estemos sufriendo los efectos de esa época del año pasado y que todavía estemos con los ahorros de anteriores gestiones y que la siguiente gestión se siente un poquito más, ¿no? Está falta económica o desempleo. Sin embargo, eh, veo que muchos jóvenes y también muchas personas en, eh, adultas, adultas mayores, han iniciado sus propios emprendimientos y esto, veo mucha proactividad, mucha energía dentro de la población boliviana de nuestra ciudad. Y eh, la, la Tal vez la cuestión aquí sería hacer justamente el seguimiento, ¿no? Estas iniciativas, que tal vez poner a un buen puerto a cada una de las energías o tal vez creatividad que tiene la población. Eh, si existe ese seguimiento, posiblemente vamos a tener un buen entorno industrial. ¿no? aunque sean micro pequeñas empresas, pero que puedan eh, también dar una respuesta económica a la población y crear nuevos empleos. Claro, porque de esta manera se generaría un poquito más de movimiento a nivel, en otras escalas, ¿no es cierto?, que no son tan perceptibles para nuestro país, pero que sí generan justamente este crecimiento económico. Claro, y que la uh -huh. gente apoye, ¿no es cierto?, que la gente apoye y también a, a, a nuestros emprendedores, a nuestra gente, sabiendo lo mal que la hemos pasado el año de la pandemia. eso quería preguntarte, ¿cómo la has visto ¿Qué cambios has visto en las empresas, en los negocios, cuando llegó la pandemia? ¡Guau! Mm, wow. eh, cambios en los negocios. Fue algo peculiar porque cuando inició la pandemia todos se dedicaron al rubro de, eh, de vender alimentos y vi mucho crecimiento en torno a esto, eh, pero de forma informal, ¿no? Eh, ya después estaba todos toda los emprendimientos, la creación de emprendimientos en el rubro de salud o tecnología o alimentación. Entonces creo que esto también ha perdurado durante el tiempo hasta el día de hoy. Eh, el comercio informal, como ya había mencionado, aumentó ba bastante eh, y es, es, es, un, es un tanto preocupante en torno a esto, ¿no? Eh, pero ya con la pospandemia, eh, veo que está toda está ingresando una época estos últimos tres meses. Van a haber muchas actividades de reactivación económica, ¿no? Desde, no sé, algunas ferias en la Ciudad del Alto, o tal vez en otras eh, en, la, en la Ciudad de La Paz, ¿no? Antes de. Quisiera hacerte una consulta. ¿Tú crees que los. O sea, tú pones tu negocio, quieres emprender. Pero, ¿de qué depende que siga? Además, solamente tu AINCO. ¿Tú crees que la población es fiel, digamos, a los emprendedores o solo los apoya un ratito y luego los deja y eso de pronto afecte en, eh, en que el emprendedor pueda seguir con su emprendimiento? Vaya la redundancia. Uh -huh. Sí, como hace unos meses habíamos visto, ¿no? Estamos preocupados mucho por una por algunas empresas que estaban quebrando y de repente la población las apoya y compra, ¿verdad? Pero luego se olvidan población tiene una mente, una memoria bastante frágil no en cuanto a apoyar a lo local entonces eh, creo que tal vez esta ayuda a los emprendimientos pequeños o tal vez a la microempresa incluso boliviana sería bastante fundamental para que haya una demanda eh, pues estable para las empresas y que esas se sustenten y que creen más empleos no claro, porque o sea primero las demandan todo durante un tiempo pero de pronto baja la demanda y otra vez es complicado no es cierto lo que yo he visto en la pandemia era que realmente se han vendido por, por internet barbijos eh, y también veía a las caseritas en cada esquina vendiendo las hierbas, yo creo que, yo creo que ha sido la, el año que más han vendido hierbas porque realmente la gente no está acostumbrada a consumir mucho lo nuestro, algunos no creen, no ve también los, los jóvenes que han hecho los deliveries y demás, o sea, son gente que ha, ha visto la manera de salir adelante, porque realmente su negocio o lo que se dedicaban no estaba funcionando. Uh -huh. Sí, ¿no es, es, es verdad. Eh, vi que hay muchos, muchas iniciativas en delivery que se abrieron así como unas 5 o 6. De repente en toda la ciudad, en todos los departamentos, por esto de no poder estar en el lugar y, sin, y más bien el delivery fue una estrategia más ¿no? de comercialización. Y también la creación de muchas soluciones en torno a la salud. ¿no? Tanto tecnológicas como también en vestimenta, barbijos, eh, venta de alcohol para la, para la desinfección el alcohol, Que uh -huh. era fundamental para todo, ¿no? las, las hierbas naturales Creo que la gente empezó a tomarle más importancia a las hierbas y a saber el valor que tienen las hierbas Tenemos la medicina natural ahí, ¿no es cierto? Es verdad, sí Una consulta, yo he leído un pequeño artículo, de bueno en realidad dos artículos tuyos Uno que has creado la harina de grillo y otro que has ganado un concurso de poemas Cuéntanos sobre la harina de grillo, ¿cómo es que se te ha ocurrido esto? Ah, bueno, sobre la harina, tal vez fue harina de algarro, de, de papa, más que la todo. Ya, ¿por qué decían la nota de grillo? Eh, bueno, eh, el, justamente nosotros promocionamos todo tipo de harinas que promuevan mucho la, um, altos niveles de proteína en, en el organismo que sean saludables y que promuevan también lo local. Este tipo de harina posiblemente no es la que está dentro del artículo, pero eh, también tiene proteína, ¿no? Y actualmente yo promociono como el algarrobo o tal vez la harina de targui, harina de, de papas nativas, que también tienen alto contenido proteico y también muchas vitaminas y que, que refuerzan también nuestro sistema inmunológico, ¿no? el, Esta es parte una de tus emprendimientos o de cómo capacitar a tus emprendedores, porque eres, tú eres un coaching, más o menos, ¿no es cierto? Eh, sí, como una facilitadora, sí. ¿La harina la harina que promocionas no tiene gluten? Eh, no, no, no, no tiene gluten. Súper sana, sí. me parece increíble, porque Super hay gente sana. que le tiene alergia, hay gente celíaca. Mi hijo, por ejemplo, le tiene alergia a la harina. Entonces, efectivamente, le compro esas galletitas de chuño, le compro harina de coco, le compro ese estilo, porque si no... Le duele el estómago que no tienes idea. Entonces, no sabía de, de las harinas. Esas voy a consumirlas de verdad y qué bueno saberlo. Qué bueno saberlo, ¿vale? <ríe> Perfecto. ¿Tú qué nos puedes decir respecto a las empresas privadas de, que han surgido en el país? ¿Tú crees que todas las empresas han surgido con un pequeño emprendimiento o cómo las catalogas para que algunas hayan llegado a ser exitosas, digamos? Sí, todas han surgido en base a una idea han surgido en base a un fundador y a pesar de años y años eh, siguen persistiendo, ¿no? Eh, para que una, una, una, un emprendimiento pueda tal vez transformarse en una empresa grande, lo que debe existir es mucha persistencia en un principio, luego mucha sistematización y documentación del emprendimiento y luego un, alguna persona que, que pueda... Eh, hacer delegación de poder, porque el fundador no va a existir todos los 100 años o 200 años de la empresa, ¿no? Así que una buena delegación de poder y selección del equipo que lo va a secundar va a ser es muy, muy, muy importante para que continúe en el tiempo. ¿Y, ¿Y cuál es el rol que tú consideras? Eh, ahora se han implementado nuevas empresas estatales, tenemos EMAPA, tenemos EVA. ¿Tú crees que estas empresas estatales estén apoyando a los emprendedores? En el, o sea, ¿que el apoyo que les está brindando a estos emprendedores eh, sea realmente efectivo? Sí, es bastante eh, interesante. La verdad, no sé... Sí hay difusión de los productos. Vi que muchas empresas o microempresas que han iniciado en torno de. Alimentos, Enemapa, eh, han podido eh, introducirse incluso al subsidio, ¿no? Eh, hay difusión, sí, ah, seguramente hay niveles de venta, hay está el inventario rotando, pero eh, aún la, pol la población no está tan enamorada de esos productos, ¿no? Entonces, además de la distribución, también debe haber canales de difusión que promuevan que esos productos sean amados por su población y eso es lo que faltaría también. Te agradecemos mucho habernos acompañado este sábado con la agenda tan apretada que tienes, de verdad Igualita, ha sido un gusto realmente conocer toda tu experiencia Y ver, eres un punto de inspiración, así como tu primer emprendimiento, Musa eh, Tú también logras inspirar y seguramente es, terminas muy contenta de ver Cómo las personas a las que inspiras van llevando adelante sus proyectos Ha sido un honor tenerte, mil Gracias por estar con nosotros. Claro, no, el honor ha sido mío y más bien muchas gracias por recordarme no cuánta importancia tiene también para la juventud este tema y gracias por este espacio de emprendimiento para los jóvenes y también para toda la población que está escuchando el programa. Muchísimas gracias. Nos vamos un corte y retornamos en breve. Solo aquí, solo aquí lengua de trapo.